a pasar la palabra a Remi Goldman, que es profesor y doctora en Historia. por oh, oh. Y acá, no es siempre la misma. Gracias. Grazie yeah, that's yeah, okay. con el intercambio y con la relación cada vez más estrecha con el mundo. Eh, pero lo que también están buscando son las formas de entenderlo, That's yes. lograr que la investigación sea parte sustancial del de grado. En primer lugar, cabe señalar que la bibliografía de las cátedras son fuente de metodología. Si se les hace las buenas preguntas, es decir, si se les da un enfoque bibliográfico preciso, explícito, y también I yeah. I right. sería eh, oportuno eh, darle Gracias. sino eh, a orientar investigaciones. formación propia